En este video vamos a crear la estructura musical de nuestra mini canción. Para ello vamos a copiar todos los clips MIDI que hemos creado en la vista Arrange. Recuerden que solo tenemos que arrastrar los clips de una vista a otra. Ahora lo que voy a hacer es extender el loop de los clips para que todos tengan la misma duración. Ahora voy a arrastrar estos clips al compás 33. Selecciono todos manteniendo presionado Shift del teclado y los arrastro al compás 33. Muy bien, para clonar los clips que voy a ir necesitando, arrastramos los clips de nuestra lección hacia la izquierda al mismo tiempo que mantenemos presionando la tecla control de su teclado. Recuerden también que podemos clonar los clips con el atajo de teclado control más D. Como pueden observar voy creando el intro de nuestra canción seleccionando los clips de forma progresiva para que al llegar al compás 33 ya tengamos sonando todos los clips del inicio de la canción. Voy a duplicar estos clips cuatro veces más. Reproduzco. Voy a eliminar el Snare de esta parte. En esta parte de la canción voy a agregar un filtro al sintetizador eliminando las frecuencias altas Voy a agregar una automatización al botón de activación del filtro para que solo se active del compás 25 al 33. Recuerden que podemos agregar puntos de automatización manual dando un solo clic. Le doy clic aquí, lo arrastro al 25, hago otro punto aquí, lo bajo, otro punto acá, para que solamente se me active el filtro en esta parte. Ahora le bajo un poco a la resonancia del filtro. Ahora voy a automatizar la frecuencia del filtro, posteriormente haremos un fade in del compás 25 al compás 33. bien el intro de la canción suena bien ahora lo que voy a hacer es eliminar el bajo en la siguiente parte voy a seleccionar todo y lo voy a duplicar y voy a eliminar solamente el bajo Muy bien, en esa parte vamos a dejar sonando el sintetizador y en el regreso vamos a poner todos los clips que suenen otra vez. Ups, me olvidó clonar el bajo. Vamos a clonarlo de una vez. voy a duplicar todo y voy a automatizar el filtro para que haga un fade out sin embargo el fade out nunca se va a realizar porque no hemos automatizado la activación del filtro necesitamos agregar esta automatización en esta parte donde queramos hacer el fade out, observen cómo seleccionamos device on y aquí es donde vamos a agregar algunos puntos para que en esta parte se agregue el fade out. Bueno, básicamente así es como se crean las canciones en Bitwea Studio. En este video sentamos las bases para que ustedes puedan crear grandes canciones. En el próximo video les voy a enseñar cómo exportar este tema.